¿Qué puede hacer la ciencia por mí? Esta es una pregunta que todos nos hemos hecho en multitud de ocasiones y quizás todavía aún más en los tiempos que corren debido a la pandemia de COVID-19. Pero, quizás, y parafraseando a John Fitzgerald Kennedy, la pregunta sería ¿Qué puedo hacer yo por la ciencia? Intentaremos dar una respuesta parcial a este gran interrogante en este primer café científico 100% online. Buenas tardes, soy Carlos Sierra y muchas gracias por estar aquí. En este Café Científico, la Unión Hace la Fuerza, Ciudadanía y Comunidad Científica, juntas en el estudio de la microbiota bucal, charlaremos con nuestros tres ponentes sobre los beneficios mutuos que se pueden obtener cuando ciencia y sociedad van de la mano. En este caso particular, cuando queremos conocer a los habitantes microscópicos que nos hacen compañía en nuestra boca la microbiota bucal. ¿Y cuáles son estos beneficios? Para no desvelar demasiada información antes de que hablen nuestros expertos, daré unas pinceladas muy pequeñas. En este café hablaremos del proyecto de Ciencia Ciudadana liderado por el CRG Saca la lengua. En él, gracias a la participación de casi 7000 personas de, de toda España, se lograron dar respuestas a preguntas tales como tenemos todos los mismos microorganismos en la boca, influyen factores como la edad, el estilo de vida, enfermedades o síndromes en la abundancia de estos microorganismos. ¿Podría tener esto alguna aplicación médica, aunque sea a medio plazo? Yo, al menos, estoy muy integrado. Tengo muchísimas ganas de conocer a estos habitantes microscópicos que me acompañan en mi día a día y, quizás, si se encuentran en buen estado de salud, podríamos plantearnos pagar a medias el alquiler del piso. Bien. Para aquellos que sea vuestro primer café, os lo explicaré brevemente la, la dinámica. Primero hablarán nuestros tres ponentes, Elisabetta Broglio, Tony Gabaldón y Fernando Moreno, durante unos 10-15 minutos cada uno, para darnos sus respectivos eh, puntos de vista desde digamos, el ámbito que les toca. Elisabetta desde la ciencia ciudadana pura y dura, eh, Toni Gabaldón desde la investigación, desde la ciencia, y Fernando desde la ciudadanía para después daros paso a vosotros e intentar construir entre todos un diálogo sobre lo importante que es esta unión entre la ciudadanía y la comunidad científica. Estas preguntas serán hechas después de que hayan hablado nuestros ponentes. Esto no quiere decir que tengáis que esperar hasta ese momento para enviarnos las preguntas. Podéis enviárnoslas a lo largo de todo el café, las recogeremos y una vez que hayan acabado les daremos paso. ¿Y por qué, digamos, este formato? Bien, el formato es que nosotros queremos ir con estos cafés científicos un paso más allá de lo que es una charla tradicional en la cual un experto en ciencia, en su campo, nos da una disertación, nos sorprende con su sabiduría y nosotros, la ciudadanía, con mucho podemos hacer un par de preguntas. No, aquí lo que queremos es que se genere este diálogo entre los participantes de ambos lados, es decir, los científicos y la ciudadanía. Quizá esto va a ser un poco difícil en el formato que estamos utilizando hoy de 100%, 100 online porque vosotros no estáis aquí físicamente, pero intentaremos eh, hacerlo lo más parecido posible a como sería un café científico nuestro tradicional en donde vosotros estuvierais aquí físicamente. Para conseguir este objetivo tenemos a mi compañera Marta Solís al otro lado que gestionará vuestras preguntas comentarios y reflexiones que nos hagáis llegar a través de nuestras redes sociales y de nuestro correo electrónico comunicación@crg.eu Hola Marta todo cómo estás todo bajo control Hola Carlos muchas gracias y gracias también a los expertos que tenemos hoy aquí con nosotros por aquí sí todo, todo controlado Buenas tardes también a todos y a todas los que nos estáis viendo hoy, los que estáis participando activamente en este diálogo, como acaba de explicar Carlos, enviándonos vuestras reflexiones, dudas u otros comentarios que queráis compartir. Yo me encargaré de recoger todos los comentarios que sean posibles en el tiempo que tengamos durante el café para comentarlos con, con nuestros expertos. Y nada más de momento, muchísimas gracias a todos por formar parte de esta charla y hacer que sea posible porque vuestra participación es esencial. De hecho, ya nos ha llegado alguna pregunta a través de nuestro email que un poco más adelante compartiremos. Cuando quieras, Carlos. Perfecto, Marta. Estaré entonces pendiente para, para darte paso y la verdad es que estoy muy, muy gratamente sorprendido de que ya tengamos algunas, algunas preguntas. Pero bueno, como os decía, vamos a ir paso por paso. O sea que lo primero, presentaros a nuestros, a nuestros ponentes. La primera será eh, Elisabetta Broglio, que es la eh, coordinadora de Ciencia Ciudadana en el Centro de Regulación Genómica y forma también eh, parte de la oficina de Ciencia Ciudadana gestionada por el Ayuntamiento de Barcelona. En el CRG, entre otras cosas, pues ha gestionado el proyecto de sacada lengua en el que han recorrido casi toda España para poder estudiar en colaboración con la ciudadanía nuestra microbiota bucal. El segundo ponente será Tony Galbaldón, antiguo investigador de, del CRG, que ahora se ha movido, no muy lejos, porque lo, tenemos, lo hemos tenido en Barcelona, en el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona y en el Barcelona Supercomputing Center, y él ha sido el director científico de Saca la lengua. Y, por último, tendremos a Fernando Moreno, que nos dará un poco la, la visión desde el otro lado, porque estamos hablando mucho de la ciudadanía, pues bien, él es el representante de la ciudadanía. En este caso, en particular, él es el presidente de la Asociación de Madrileña de Fibrosis Quística, que fue una de las muchas asociaciones que participaron en este proyecto, Saca la Lengua. Llegado a este punto, eh, creo que es necesario que haga una, una aclaración. En Saca la Lengua, no solo eh, participaron eh, representantes o pacientes con fibrosis quística. También participaron eh, asociaciones de síndrome de Down, de celiaquía, institutos, etcétera. Pero por cuestiones logísticas no nos es posible tener a todas ellas aquí, por lo tanto pedimos disculpas por, por adelantado, pero seguro que estamos convencidos de que Fernando nos puede dar perfectamente esta, esta visión. Y también quiero hacer una segunda aclaración, sobre todo esta eh, enfocada a los que sois seguidores habituales de, de los cafés. Como sabéis, normalmente mezclamos tanto el, el castellano como el catalán, pero en esta ocasión, por deferencia a Fernando y, y a todos aquellos que nos estáis siguiendo desde fuera de Cataluña, el café será íntegramente en castellano. Por supuesto que si queréis hacernos llegar algunas preguntas en catalán, Marta las podrá traducir sin prueba ninguno y también si alguno por las que ya en gallego, aquí estoy yo para, para traducirlas. De momento el euskera en este café quedaría, quedaría fuera, pero no descartamos que lo podamos incluir en una futura edición. Pues bienvenidos a los tres. Muchas gracias por, por estar hoy aquí y ya sin más eh, dilación, pues vamos a darles pasos a, a ellos, que son los verdaderos protagonistas junto con, con vosotros. Empezará, empezaremos con, con Eli y la verdad es que tengo muchas ganas de, de que nos cuentes eh, un poco qué es esto de la, de la ciencia ciudadana porque yo estoy muy, muy, muy intrigado de cómo se puede involucrar en una investigación científica, en algo que en principio hace falta, un conocimiento técnico muy preciso, a gente sin, sin esta formación científica. Cuando quieras, adelante. Eh, buenas tardes, gracias Carlos. Buenas tardes a todos y todas. No os vemos, pero sabemos que estáis allí. <risa> eh, estoy encantada de estar hoy aquí con, con los demás ponentes y en hacer esta prueba de café científico online y explicaros un poco la, mi conocimiento de ciencia ciudadana y cómo he coordinado este proyecto que ha sido realmente un desafío muy importante para todos nosotros pero que estamos muy orgullosos de cómo, de cómo se ha desarrollado. Esa pregunta que tú te haces sobre eh, cómo puede alguien que no es científico participar en un proyecto de ciencia eh, es claramente una pregunta muy, muy común entre las personas que nunca han participado en un proyecto de ciencia ciudadana. Eh, yo diría que la respuesta es de muchas maneras, aportando conocimiento propio, tiempo o recursos. Eh, el problema está en que la gente suele asociar conocimiento con conocimiento académico y esto no es así. Eh, en el sentido que hay muchos tipos de conocimientos basados en, el, en la experiencia propia de vida, de hobby o de eh, cosas que has aprendido a lo largo de tu, de, de, de tu vida que pueden ser muy útil para, para la investigación. Eh, hago, hago un ejemplo concreto que os parecerá muy, muy obvio cuando lo, lo, lo diga, de un proyecto que había participado anteriormente eh, que se dedicaba a uno, uno de los, sus objetivos, era investigar eh, la llegada de especies invasoras en el mar. Y claro, los científicos pueden, eh, con su recurso, pues llegar a investigar algunas zonas eh, concretas ir algunas veces al mar, pero desde luego no están todo el tiempo ni pueden alcanzar todas las áreas geográficas. Sin embargo, en ese proyecto involucramos a pescadores y buceadores. Imaginaros un pescador que lleva 40 años eh, pescando en una misma zona. Eh, se conoce perfectamente las especies que hay, las, las nuevas las identifica, identifica de seguida. Eh, probablemente no sabe cómo se llaman en nombre latín, pero seguramente todo ese conocimiento, antes, antes de, las, de que la ciencia ciudadana fuera una práctica recurriente, eh, estaría perdido, porque, porque, lo, porque el pescador nunca iría a hablar con un científico. Y, y lo mismo ha pasado con el proyecto de Ciencia Ciudadana Saca la Lengua, eh, que tiene un ámbito totalmente diferente, pero que ha podido beneficiarse, gracias a esta colaboración y a ese equipo científico-ciudadanía, de mucho conocimiento y experiencia de personas fuera del ámbito científico, que han contribuido con sus ideas, y, y con su tiempo, y con sus recursos, y también con su saliva. Y han contribuido en diferentes momentos, en diferentes fases de, de, del proceso de investigación, desde el momento de la creación de la hipótesis inicial, que ahora explicaré, al momento de la recogida de datos y también del el momento en el que sacamos los resultados en, en su difusión. Ah, como, como explicó Carlos, el proyecto de Ciencia Ciudadana Saca la Lengua eh, tenía una pregunta inicial muy clara, que era conocer la abundancia y la diversidad de bacterias y hongos de la boca de las personas en relación con los hábitos de vida y salud de esas personas. Eh, en la primera fase del proyecto, lo que hicimos fue abrir esa pregunta a, a más ideas y contribuciones eh, de, de muchas personas. Y lo hicimos online, abrimos la posibilidad de, de meter en, en la web um, nuevas preguntas asociadas basadas en conocimiento propio de... de hábitos de vida que, que no se, o, o relaciones de, de este microbioma con, con situaciones que no podían haber, no, no, estaban presentes en aquel momento uh, en, en la cabeza de los científicos. Yo creo que, eh, una clara que recuerdo, eh, recibimos más de 300 contribuciones, y, y creo que recuerdo, si me, ya me dirás Tony, una que, que aún los jóvenes preguntaban si el tener un piercing en la lengua podía influir o no en la, en la presencia de bacterias o, o de, de diferentes tipos. Cosas que a los científicos, por ejemplo, no, no se le había ocurrido incluir como pregunta. Y, y otras que espero que, que, que explicarás tú, porque es tu parte. Y, pero la verdad es que ampliamos mucho la, la, las preguntas y, y la, el interés de la ciudadanía. Eh, se puede incorporar a la investigación en esa fase previa y eso tiene que ver con, con que en ese tipo de, de proyectos se crea un equipo un equipo entre la comunidad científica y la ciudadanía en la que el conocimiento académico ya lo pone lo, pone lo científico, o sea que no se le pide a la gente que contribuya con el mismo tipo de conocimiento, sino con otras formas. Y, y aparte de esas preguntas, de las cuales de las 300 aportaciones, unas 10 se incorporaron en el cuestionario que luego se utilizó para la investigación, en la segunda edición del Saca la Lengua, que tuvo dos ediciones, una en 2015 y una en 2017, en la de 2015 se centró sobre todo en adolescente, entre 14 y 15 años, y la de segunda edición ya amplió a diferentes... Eh, franjas de edad y también algunas uh, personas con características o enfermedades o síndromes, entre las cuales eh, la fibrosiquística, y está aquí Fernando, pero también, como dijo Carlos, la celiaquía y, la, y el síndrome de Down. Y, y entonces a esta fase previa también eh, fuimos a preguntar a personas que tenían esas enfermedades o esas síndromes, a las asociaciones, eh, que pudieran ayudarnos a ampliar toda una serie de, de cuestiones que a, a ellos mismos les podían interesar que se estudiasen. Y esto entra en el marco, también, de lo que se llama hoy en día la, eh, la Responsible Research and Innovation, la, la investigación responsable que pone en el centro de los intereses de los ciudadanos, en el centro de la investigación. Eh, ¿En qué otra manera pude participar las personas eh, en los proyectos de ciencia ciudadana? Eh, como decía, en la fase de recogida de datos, a poniendo a disposición su tiempo, eh, su información personal, en ese caso, o en la ayuda de la organización de todo lo que significa llevar a cabo un proyecto de ese estilo. Y cuando después pase algunas fotos, os explicaré, os haré algún ejemplo concreto. En ese caso, eh, la gente pudo, uh, pudo donar saliva y, y también aportar, don, dar a la ciencia toda una serie de, de, de información sobre sus hábitos de vida, de dieta, características, características ambientales de los lugares donde vivían, de su entorno. Y finalmente también eh, la gente pudo contribuir en la fase de resultados de una forma bastante original, que os explicaré también un poco más adelante. Dejarme decir que una de las cosas muy importantes de los proyectos de ciencia ciudadana, ya que participa mucha gente y gente que más allá de, de local o que están eh, en un sitio concreto, eh, permite que esos proyectos tengan un alcance mucho mayor. O sea, permite trabajar con grandes números y tener alta resolución de resultados. No es lo mismo hacer un estudio con 15 20 pacientes para definir cuál es la abundancia de las bacterias y hongos en su boca que tener a 4.000 muestras de diferentes zonas de toda España, que es lo que conseguimos con ese proyecto. Eh, eso lo ayuda la tecnología, lo ayuda la infraestructura de la que tú tienes, necesitas para hacer proyectos de ese estilo y, y también lo ayuda mucho un elemento fundamental en los proyectos de ciencia ciudadana, que es la comunicación. Eh, Sin una, una buena comunicación para llegar a las personas que quieran participar, un, un cambio de lenguaje y la utilización de diferentes canales, como pueden ser las redes sociales, internet en general, no se podría conseguir este alcance. Eh, y aquí eh, se asocia eh, el tener una parte ética muy importante de, de transparencia del proyecto de información muy muy paso a paso de todo lo que lo que se va a hacer para que la gente que voluntariamente desee participar eh, se sienta realmente eh, parte del equipo y se involucre y tenga realmente la sensación que, que, que aporta algo muy valioso que es que es lo que lo que hace realmente eh, también hay otra parte muy importante de esos proyectos: es bueno, pues hay mucha gente que voluntariamente a, aporta información, conocimiento y colabora. Pues, ¿qué le damos a cambio? Porque en esos proyectos no suele haber dinero por el medio, no, no, no se paga, porque realmente es una contribución voluntaria. Pero lo, lo bonito de la ciencia ciudadana es que se intercambia conocimiento: o sea, pedimos conocimiento y a, a cambio de conocimiento. Las personas que. que que colaboran con los proyectos de Ciencia Ciudadana, llegan a, a, a informarse, a tener información de, de temas eh, que son muy actuales, de, inve, de investigación puntera, que se está haciendo en aquel momento, que quizás no aparezca en los libros de, de, de las escuelas al cabo de un, hasta el cabo de unos años, y con suerte se lo pasa bien también, y, y además tiene acceso a personas que normalmente son poco accesibles, ¿no? pueden, pueden intercambiar o hablar con, directamente con científicos que están haciendo algo muy muy actual. Ah, el tema de los resultados, para mí, en un proyecto de ciencia ciudadana también es muy importante. Entramos en la esfera de la ética, eh, se, se supone que si es un trabajo y eh, una investigación que se ha hecho ah, conjuntamente con muchos ciudadanos, los resultados son de todos y buena práctica publicarlos en revistas científicas de acceso abierto y poner los datos luego a disposición de cualquier persona que quiera saber qué se hizo con su, con su, con su información, con sus datos, y más allá de, de tenerlo simplemente eh, publicado en revistas científicas, que es lo que se hace común, comúnmente en, en, en la investigación. Entonces, digamos que la ciencia ciudadana to, toca todos esos aspectos de participación y que realmente tiene un, un impacto y, un, y una un alcance completamente diferente, también sus dificultades, y, y supongo que más adelante también las comentará Tony, eh, pero que, bueno, que son perfectamente solventables y, y que para mí, eh, todos, todos son ventajas. Y por eso me dedico a esto y, y me encanta. Y, y si os parece ahora, para explicaros un poco la envergadura de ese proyecto y, y, y explicaros alguna anécdota a, a, alrededor de, de, ese concept, de esos conceptos, pasaré algunas fotos eh, para que, que la tecnología nos ayuda en ese sentido, para explicaros eh, qué hicimos. Um, bueno, en ese proyecto, como di dijo Carlos, eh, la ambición era llegar a, a toda España y recoger muchas muestras y, y un elemento fundamental era tener pues, un coche, en ese caso una furgoneta, que era un laboratorio ambulante con dos eh, intrépidos aventureros dispuestos a viajar durante un mes y medio y recorrer toda España, Isla Baleares incluidas. Los tenéis a los dos extremos, son Luis y Andrea. Luis participó en las dos ediciones, científico biomolecular, encargado de explicar los proyectos, preparar las muestras para subir al CRC y todo esto. Y Andrea, divulgadora, acompañándolo en todas las fases de, de logística y, de, y del día a día, eh, que también tenían el encargo de explicar a, al resto de, de ciudadanía eh, qué estábamos haciendo en, en, el momento, en, en ese momento del curso. ¿no? Pero detrás había un backstage importante, estaba Nick, que, que, está, que fue la, la que puso en marcha la primera edición del Saca la Lengua, eh, que, que se puso de toda la logística eh, de, de, de, de la de la relación con las escuelas, de la implicación con las escuelas y, y de la recogida de todas las muestras que llegaban al CRG, una vez eh, congeladas y centrifugadas en la furgoneta. Eh, Jessie, postdoc de, de Tony, que, que era responsable de recaptar toda la información de los datos de hábitos de vida y salud, que venía en principio a través de unas tabletas. Eh, y yo misma, que me encargaba de organizar todos los eventos con todo lo que no era escuela, o sea, público general, asociaciones de pacientes y, y cualquier, cualquier persona que pudiera estar interesada fuera del ámbito eh, científico. Y vamos a la siguiente imagen. Eh, vemos que eh, la furgoneta, como os decía, para daros alguna idea, viajó en las dos ediciones, en cada edición, más de 7.000 kilómetros, visitando 15 localidades diferentes, ciudades grandes y pequeñas, en áreas rurales, urbanas. Se organizaron más de 60 eventos en los que participaron 40 institutos de secundaria y contactamos a más de 20 asociaciones de pacientes o síndrome. O sea que fue realmente en un mes y medio de locura, pero, pero también muy, muy divertido porque nos llegaba mensaje que veían, de gente que veía la furgoneta por la autopista y nos la señalaba porque la reconocía. Así que muy, muy divertido. Eh, vamos a la siguiente imagen. Simplemente... Deciros que todos los, toda la saliva que se recogía en esa segunda fase eh, estaba en esos tubitos y que todo el trabajo estaba... Eh, toda la, la información estaba anonimizada, o sea que los científicos recibían básicamente tubos con números y, y estaban encriptadas el nombre de las personas y todo esto, como, como ya se había pactado con ellos. Y bueno, eh, recogimos en las dos ediciones más de 4000 y pico eh, muestras Vamos a la siguiente y um, a la siguiente foto, Me creo que falta una, pero bueno. Eh, en esta foto eh, vemos a Luis, lo que decía conocimiento, conocimiento a cambio de conocimiento, eh, en cada ciudad, en cada localidad, eh, desplegaba todo su laboratorio portátil y básicamente informaba del proyecto y, y sobre todo eh, respondía a todas las preguntas y, y daba ejemplo, eh, ponía en práctica digamos, la, la parte de, de biología molecular, explicaba cómo funcionaba después, una vez recogidas las muestras, el análisis de, de las mismas. Eh, en escuelas, sobre todo, profesores y alumnos encantados, pero también en cualquier otro evento que se hacía con público general, adecuando el lenguaje y, y respondiendo a todas las, las preguntas. En la siguiente, eh, aquí vemos a los estudiantes, después de haber dado saliva, eh, que estaban respondiendo a todas las preguntas sobre hábitos de vida y, y otras cuestiones eh, que se hacían, como decía, a través de tabletas, eh, llegaban directamente encriptada Jesse, pero había veces que no funcionaban los wifi, la tableta, y entonces también se hacía a mano y el pobre Jesse se tuvo que también eh, descifrar millones y millones de cuestionarios y, y volcarlos luego en, en, el, en el Excel correspondiente. La siguiente. Eh, aquí vemos toda la parte que, que no era escuela. Eh, la idea era llegar a un público que fuera completamente diferente, a diferente... Eh, edades también eh, y, y ámbitos y esto tuvimos que recorrer a, a, a amigos que teníamos a, a, en todas las localidades para poder eh, convocar a personas en un día concreto una hora concreta a, en lugares eh, de lo más inesperado esto fue un bar de málaga que se ofreció a, en lugar de ofrecer cervezas a ofrecer eh, conocimiento eh, ciencia eh, ya que no se podía tomar ni comer ni tomar nada antes de la donación de saliva como mínimo una hora antes y aquí eh, la verdad que fue una, una, una acogida estupenda eh, todas las personas también que nos ayudaron a organizar eventos en, en, en esos lugares y muchísima gente encantada de, de conocer el proyecto de participar eh, y de saber más sobre un tema que normalmente es, es, realmente es muy poco conocido. La mayoría de la gente que venía a estas charlas no sabía que tenía microscópicos habitantes en la boca o, o quizás no se había hecho una idea de, de, de lo que significaba tener esto. En la siguiente podemos ver eh, algunos estudiantes que, que estaban repitiendo eh, la experiencia eh, muy contentos de que se le volviera a contactar, porque en el, en el siguiente año, eh, en la segunda edición, eh, la idea era estudiar si la, la, la microbiota bucal de los alumnos que habían participado en la primera edición eh, variaba al cabo de dos años o no. O sea, que con 17, su microbioma era la misma o no era la misma. Entonces,. Eh, uh, Aquí pues ellos volvieron a, a participar, eh, muy contentos de poder ofrecer nuevo, nuevo, nuevos inputs al, al proyecto. En la siguiente. Aquí tenemos eh, también otros colectivos, eh, estos en el Museo de Murcia, también eh, gente que paseaba por ahí, la, la captábamos para poder... Eh, darle toda esa información e involucrarlos porque realmente necesitábamos eh, muestras de diferentes edades y, y como os decía, eh, les explicábamos todo el proyecto y, y tenían que, que firmar un consentimiento de sesión de datos y también en esos, en esos papeles nos comprometíamos a devolverles los resultados una vez acabado el estudio. Un tema que considero, como os decía, muy importante porque, porque ya que participan es muy importante que sepan cómo, cómo acaba la historia. En la siguiente, aquí vemos todo el trabajo que hicimos también con, con las asociaciones, que decía, eh, en ese caso fueron eh, celíacos de Euskadi. Conseguimos eh, en cada comunidad que íbamos eh, contactar con las asociaciones y pedirles que colaborasen y también recoger en todos esos papelitos que veis aquí un montón de preguntas extras y, y que luego eh, íbamos a contestar a través de la web eh, de todas las personas que participaban en el proyecto. En la siguiente. En ese caso, estamos hablando de, de también de la asociación que representa Fernando de fibrosiquística. Eh, hicimos, eh, eh, una, tuvimos que hacer una desviación porque no estaba previsto llegar a esta ciudad de Cantabria, pero nos contactaron ellos mismos, que había muchos pacientes que querían colaborar, así que hicimos una pequeña desviación y cambiamos alguna fecha y pudimos contra, con, encontrarnos con ellos en, Concefe, en, en la sede de COSEMFE. Concef, y, y fue realmente muy, muy interesante recoger también sus preguntas y, y que pudieran contribuir todos los que querían al, al proyecto. La siguiente. En, en, te, en el caso de, de la asociación con síndrome de Down, eh, fue muy importante la colaboración con ellos en, en la elaboración de una adaptación del cuestionario para que las mismas personas con síndrome de Down pudieran leer las preguntas y contestarlas, aunque fuera con la ayuda de sus familiares y, y, se, y se pudieran sentir eh, involucrados en primera persona. siguiente <coughs> eh, También eh, nos gustó mucho llegar a... necesitamos eh, información de personas con mayores de 65 años y se nos ocurrió ir a buscarlas también en, en las universidades para gente mayor. Aquí estábamos en Murcia y la verdad es que hubo muchísimo interés, millones de preguntas y, y también eh, fue, fue interesante ver su perspectiva y, y comparar preguntas de, de personas de, de edades diferentes sobre, sobre el mismo tema. en La siguiente. Eh, en muchos de esos eventos eh, pudimos involucrar a Tony, eh, especialmente creo que le hizo bastante ilusión hacerlo en, en el Centro Cultural de Valencia, su ciudad nadal, eh, en, la que, en la que pudo además eh, pedirle a su familia y sus padres que, que ahí colaborasen en el proyecto y la verdad es que ese día también la cafetería estaba absolutamente a tope y, y hubo muchísimo interés y, y creo que no, no, no acababan las preguntas. ya Tony, supongo que ya, ya lo podrás explicar tú. Muy, muy interesante como ver cómo en cada ciudad podíamos encontrar diferentes personas que querían colaborar con el proyecto, ayudándonos ¿no? a organizar eh, eventos en, en lugares como, eh, muy, muy diferentes. A la siguiente. Lo que os decía es eh, la ciencia ciudadana permite un diálogo con la sociedad eh, y un intercambio realmente de tú a tú que, que pocas veces es, es común y, y la verdad es que eh, Luis lo hacía muy bien eh, conseguía ponerse en el bolsillo a, a cualquier persona de cualquier edad y a veces pues realmente se pasaba horas hablando con ellos y ya puedes ver las caras de esos niños lo, lo contento que estaban en conocer todos los detalles de la investigación pero también de la vida de un científico y de, y de cómo y bueno, podían hacerle cualquier, cualquier tipo de pregunta relacionada con esto. Siguiente. Eh, una vez acabado el tour, que os dije, llegó a un, un mes y medio, eh, el equipo eh, de trabajo ya, ya empezó a hacer, bueno, ya era otro. Eh, aquí estamos eh, la gente del CRG y de todas las, eh, de las, de las core facilities que trabajaron el proyecto junto a Tony y a Jessie, que ya conocéis. Estaban a, al lado mío, a la izquierda, Miriam y Nuria, encargadas de la extracción del ADN y de la secuenciación. Después, detrás, eh, están eh, Esther y. Mir y Susana. No me y Susana, gracias. Encargadas de la, la detección de la de la presencia de hongos, que también fue todo un reto y Tony lo explicará, porque se tuvo que poner a, a punto la técnica y costó un pelín más, pero lo consiguieron. Y, y después estaban eh, Luca y Tony, otro Tony, eh, encargados de, de la primera parte del análisis, eh, de, la análisis de las muestras de, de, a partir de la secuenciación para detectar las especies y los grupos de, de bacteria presente antes de que Tony... Gabaldón y Jesse eh, los cruzaran con, con, el, con uh, los cuestionarios de hábitos de vida. Siguiente. Obviamente, eh, los resultados eh, eran resultados científicos, porque Tony los explicará luego, y, y se alcanzaron resultados muy interesantes que se explicaron en, en congreso científico, eh, y Jesse, eh, de hecho, empezó con una tesis de máster, pero acabó haciendo el doctorado en ese tema. Siguiente. Pero un tema muy interesante en ese proyecto es que en el momento en que hay falta una diapo, ¿eh? otro Tony, ¿me vuelves atrás? Antes de Jessie. Aquí. Eh, eso, los resultados que conseguíamos al principio, antes de que, de que la investigación siguiera adelante, eran los, los así llamados los quesitos. Eh, cariñosamente eh, llamado así por, por nosotros, eh, que básicamente son la, la proporción de, de grupos de bacterias presentes en, en la boca de las personas. Nosotros, como os decía, nos comprometimos a, a devolver a toda la gente que había participado esa información, así que en el momento que la tuvimos, eh, hicimos una, una, un envío eh, individual a todas las personas que habían participado, dándole la fotografía de las especies presentes en los grupos presentes en, en su saliva y también eh, un, un poco un resumen de, de, de su región y, y de todo lo que habíamos encontrado eh, en todas las en, en toda la otras regiones que habíamos analizado. Obviamente el, los estudios científicos son más lentos de lo que uno se puede imaginar a nivel de, de Ciudadanía, si, si no estás en el tema, pero lo que era muy importante era, al cabo de un tiempo, poderle dar esa primera información que teníamos y luego poco a poco informarle de, de los avances que, que habíamos conseguido. Siguiente es la de Jessy. Obviamente, esos resultados ya se pasaron a congresos, pero lo que os quería contar, para acabar, es que eh, también pensaba que era muy importante que los resultados no se quedase en, en, un, en un artículo científico y en una web, sino encontrar una manera para que esos resultados se pudieran eh, difundir a mucha más gente y de una forma alternativa y diferente. Y así que un, un día se me ocurrió una idea un, un poco loca de, de ver si se podía hacer un, un juego de mesa eh, que fuera basado en los resultados científicos que se habían conseguido con el, con el proyecto. Y así fue cuando, en la siguiente, eh, se lo comenté a un, a un colega, tardó dos minutos en decirme que le parecía una idea genial, y, y organicé eh, otra vez, otra forma de participar, una, un evento, una mañana de co-creación, con unas 35 personas y de perfiles perdona que, te, perdona que te interrumpa, pero te queda un minuto. Lo siento. Sí, se me acaba, se acaba, se acaba. <risa> Tengo dos días más. Simplemente decir que... que que, el, que en esa co-creación eh, pudimos pensar entre todos, a partir de ese resultado, cómo hacer este, cómo hacer este, este juego de mesa siguiente. Participaron profesores, personas con, eh, eh, con esas enfermedades, asociaciones de pacientes, alumnos, profesores, eh, y lo, tardamos nueve meses en acabar de diseñar el juego, testamos el prototipo en ese evento de donde participaron más de, de 100 personas. En total, casi unas 200 personas testaron el, los prototipos del juego. Vamos a la siguiente. Eh, por lo que nos dijeron las personas, el juego... Eh, ¿siguiente? Funcionó y, y era muy divertido y aprendían mucho con ello, y además sabiendo que realmente eran resultados reales. Y, y la última es la que os, os, enseño, en la que os enseño el... El, uh, el equipo de, de creación del juego, que además pudo transformarse en un, en, en un juego real. O sea, es una caja de juego que, que estamos regalando a la gente que, que está interesada. Y aprovecho a decir que si alguien lo quiere, aún nos quedan algunas cajas, o sea, que nos las podéis pedir. Y, y que gracias a una ayuda también de la Generalitat pudimos traducirlo también a catalán y está todo en la web descargable y, y también en caja para quien lo quiera. Y creo que ya así os sea, he hecho una, un overview, una mica de un poco de, de cómo ha sido este proyecto, la manera que la gente ha participado y hasta dónde hemos llegado. Y, y creo que a partir de aquí, pues dejo la palabra otra vez a Carlos para que siga con el, con el café. Y si hay preguntas, más, más tarde estaré encantada de contestarlas. Continuamos con, con Tony, que nos contará un poco el. Digamos, el el otro lado, o sea, ¿cómo puede ver un, un científico esta colaboración tan directa con la ciudadanía? Tony? cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues, eh, antes que nada, pues gracias por invitarme a este café científico. La primera vez que participo sin estar en el CRG y para mí es un orgullo volver a, a veros y participar en, en estos cafés que son siempre tan interesantes. Bueno, lo que, lo que quería contar yo es un poco daros algunas pinceladas de los resultados científicos de, de este estudio. Eh, como bien ha dicho Eli, todo ese gran número de muestras eh, que pudimos recoger durante las dos ediciones de Saca la Lengua pues es algo eh, que es prácticamente inaccesible por otros medios y que para nosotros fue una aventura muy interesante el poder acceder a esos datos y poder investigarlos y hemos aprendido muchísimo eh, sobre el microbioma oral. Eh, ya ha salido la primera publicación científica de la primera parte del estudio y, y estamos preparando otras. Y bueno, aquí en, en, en estos 10-15 minutos que tengo, solo voy a dar unas pequeñas pinceladas para daros una idea de qué tipo de información podemos sacar. Si, si me ponéis las diapos. Quiero empezar, esta persona que veis representada aquí en la primera, la quería enseñar porque, porque creo que cierra bien el círculo de este proyecto y es que eh, la persona que habéis ahí representada es Anton van Leeuwenhoek, que fue el primer ser humano que dio el microorganismo, de que en, en nuestra boca precisamente eh, viven otros microorganismos eh, con nosotros. Y digo que cierra este proyecto porque él no era un científico, era un ciudadano, simplemente que era un, un, un comerciante que trabajaba con telas y en su celo profesional, pues él se dedicaba a pulir lentes para poder mirar el más pequeño detalle de sus telas y los tejidos que compraba y que vendía. Pero además era una persona muy curiosa y, y un día se rascó la superficie de los dientes y colocó ese material en una de sus lentes y fue la primera persona que vio los microorganismos por primera vez y se dio cuenta que dentro de su boca, en, en la superficie de sus dientes, habían un montón de, él llamaba animáculos, que se movían y que estaban vivos dentro de nosotros. Pues bien, él fue la primera persona en observar el microbioma humano y además el microbioma oral, que es el que nos ha llevado a este proyecto en la siguiente. Diapositiva, podéis ver una alegoría de lo que sabemos ahora es que eh, nosotros no estamos solos, sino que estamos habitados por un, un sinfín de microorganismos. Para daros unas, unos pequeños datos, entre 2 y 3 kilos de, de nuestro peso es pura biomasa microbiana, es decir, que siempre que os peséis en la báscula podéis echar la culpa a los microbios de al menos 2 o 3 kilos. Se estima que hay tantas células al menos tantas células de microbios en nuestro cuerpo como células humanas. O sea, que somos, al menos, tan, tan microbianos como, como humanos. En la siguiente, eh, os quiero explicar que, que bueno, esta diversidad es como si fuéramos un ecosistema andante en el que vive sobre nosotros una comunidad muy diversa de, de microorganismos y la manera de estudiarlo no es saber qué bacterias viven eh, ...interesarnos en una única de esas bacterias, sino precisamente fijarnos en ellas... ...como lo que son una comunidad ecológica que interacciona con su sustrato... ...que en este caso somos nosotros y con todos nuestros hábitos de vida ...que van a cambiar las condiciones en las que viven estos microorganismos. Y de la misma manera que un biólogo estudia eh, la selva amazónica, pongamos por caso... Una primera, ...un primer paso para entender estas comunidades es clasificar qué especies viven ahí contarlas, saber en qué número viven y en qué proporciones están y cómo van cambiando según cambian eh, otras cosas. Que en el caso del microbioma humano puede ser pues cómo cambian nos, con nuestra alimentación, cómo varían en alguna enfermedad, etcétera, etcétera. En la siguiente podéis ver que ahora, eh, de forma contraria como se hacía tradicionalmente, no usamos microscopios, que ahora ya son mucho más potentes que los que tenía Leuvenhock. Eh, sin embargo, esto no nos sirve mucho para estudiar el microbioma oral porque al microscopio casi todos los microbios se parecen, se parecen entre sí. Es muy difícil distinguir una bacteria de otra porque hay pocas formas fundamentalmente diferentes. En el fondo de pantalla, si veréis una imagen de unos microbios moverse, eso es, eh, eso es de hecho unas imágenes de microscopio tomadas sobre microorganismos que viven en la placa dental. Y veréis que hay algunas formas diferentes. Pero muchas formas que veis iguales en realidad son a lo mejor la misma, la misma especie. La manera que tenemos ahora de estudiar este microbioma es con el aparato que tenéis ahí junto al microscopio, que ese es un secuenciador. Es, eh, es un aparato en el que a partir de cualquier muestra, si extraes los ácidos nucleicos y la preparas de cierta manera, al ponerla en esa máquina, esa máquina lo que va a hacer es leerte eh, el ADN, de leerte las moléculas que están en esa muestra. Y esas, esas secuencias, de hecho, una secuencia de letras, es como un texto que nosotros lo podemos comparar con bases de datos donde hay información genética de organismos conocidos y así, por comparación, saber qué organismos están presentes en, en esa muestra. En la siguiente, os decía que éramos como un ecosistema andante. En realidad somos muchos ecosistemas porque cada parte de nuestro cuerpo es diferente. Os podéis imaginar que un microorganismo no va a tener el mismo ambiente en nuestra piel que en nuestro intestino o que en nuestro cuero cabelludo. En cada sitio estará expuesto a unos nutrientes diferentes, a más o menos oxígeno, a más o menos exposición al sol, como, pues, como un desierto o como una alta montaña o como una selva húmeda, pues eh, cada sitio de nuestro cuerpo para los organismos es muy, dif muy diferente. Y aquí en esta foto veis eh, el mapa del microbioma humano que se hizo por un gran consorcio internacional y veis que de diferentes partes del cuerpo aparecen esos quesitos que mencionaba Eli que nos dicen pues, que cada sitio tiene unas comunidades microbianas muy diferentes unas de las, de las otras. A nosotros nos interesa la boca, que podéis ver en esta, en esta diapositiva. Es un nicho muy especial de nuestro, de nuestro organismo, pensamos que es muy muy relevante porque si pensáis es la vía de entrada al sistema digestivo pero también es una vía de entrada a las vías respiratorias y además eh, tiene un microbioma muy rico como hasta se han descrito hasta 700 géneros eh, de bacterias diferentes que viven en, en la boca una persona normal tiene como 200 géneros diferentes de bacterias viviendo en su boca en, en cualquier momento y como os podéis imaginar pues ese microbioma está relacionado con muchas enfermedades de la boca, como puede ser la caries, gingivitis, periodontitis, que son enfermedades muy comunes. Prácticamente casi todas las personas del planeta acaban estando expuestas a algunas de estas enfermedades de, de la boca. Pero no solo es importante para enfermedades propias de la boca, sino que el, la boca es, es, un, es una parte del cuerpo muy vascularizada, Llegan muchos capilares sanguíneos a la boca y eso hace que el microbioma oral esté en fácil contacto con el torrente sanguíneo y a partir de ahí puede influir a otras partes de, del organismo. De hecho, eh, como está resumido en esta diapositiva, se ha relacionado con enfermedades sistémicas y, y complicaciones en, en algunas enfermedades. Siguiente. Bueno... El proyecto Saca la lengua, ya lo ha introducido muy bien, muy bien Eli. Nuestro objetivo era conocer el microbioma oral, las bacterias y los hongos que viven en nuestra boca y cómo estos variaban eh, según diferentes hábitos de vida que pudiéramos conocer eh, preguntando directamente a las personas. Era un proyecto de ciencia ciudadana en el que queríamos trabajar directamente con las personas. En la primera fase nos centramos en, en adolescentes porque es un, un rango de edad, que se ha estudiado muy poco y es un rango de edad también muy importante para para, pensamos, para el desarrollo del, del microbioma bucal. En la siguiente, bueno, eh, toda la gente que ha participado en las dos ediciones de, de Saca la lengua, además de, de dar una muestra de saliva, pues respondía a un cuestionario donde preguntábamos pues muchas preguntas. Eh, la verdad es que todo el mundo hizo un esfuerzo en, en contestarlas pues sobre hábitos de consumo, si toman café... ¿Fumaban? ¿Qué comían? ¿Si tenían mascotas en casa? Algunas preguntas, como ha explicado Elisabetta, eh, que las habían propuesto los mismos ciudadanos, como el caso del piercing, que lo tengo puesto aquí. Eh, y, por supuesto, también hábitos de higiene. Todo esto nos interesaba conocer. Cuando tuvimos las secuencias y pudimos ver esos quesitos, el quesito de cada persona y qué bacterias tenía, cuáles dejabas de tener, pues todo esto lo correlacionamos con todas estas variables que habíamos recogido en el cuestionario y tenemos un montón de resultados, pues, de cada uno de, de estos hábitos. Por ejemplo, en los adolescentes vimos que fumar, eh, aunque, claro, ellos eran todavía muy jóvenes y estaban empezando a fumar, los que fumaban empezaban a favorecer algunos géneros bacterianos, como treponema, que eh, se conoce que hacen complicaciones y problemas dentales en fumadores crónicos. O sea que ya eh, fumadores incipientes estaban empezando a favorecer una cierta comunidad de microorganismos que a la larga podían dar ciertos problemas. Siguiente. Eh, uno de los resultados eh, un poco inesperados eh, del, del proyecto es que conforme avanzaba el proyecto y empezábamos a analizar eh, eh, composición del microbioma en diferentes regiones, nos dimos cuenta que había un patrón que nos recordaba, en cierta manera, a al patrón de, de, las de los tipos de agua en España. ¿no? Sabéis que eh, según la cuenca hidrográfica que alimente el agua potable, pues hay aguas más duras, aguas más blandas, y eso nos llevó a investigar las propiedades de del agua de cada uno de los sitios donde habíamos recogido eh, eh, datos para el microbioma y estos datos están también públicos en bases de datos y pudimos ver que era uno de los factores, la composición de iones del agua que influía un mayor número de especies eh, bacterianas en nuestro microbioma. Siguiente. Algunas pinceladas ya solo como curiosidades, eh, vimos eh, quizá algo más esperado, era que eh, la gente que tenía... Eh, que llevaba aparato bucal, pues tenía comunidades bacterianas algo diferentes y vimos que, que especies que se conoce que pueden formar eh, biofilms, eh, pues estaban incrementadas en personas que usaban eh, aparatos dentales. También otra de las preguntas era si, si tomar chicle eh, podía afectar el microbioma y vimos que sí. Eso es algo curioso, pero eh, buscando en la, en la literatura encontramos algún estudio que han hecho han hecho a mirar, han ido a, a medir directamente las bacterias que se retienen en una goma de mascar después de haberla masticado y han visto que, que no se retienen allí de manera aleatoria, sino que hay unas comunidades de bacterias que se quedan específicamente retenidas en, en la goma de mascar. Esto abre posibilidades hasta de cómo podríamos a lo mejor selectivamente quitarnos algunas bacterias de la boca eh, mediante tomar chicle. ¿no? Siguiente. Por supuesto, eh, higiene, tuvimos un montón de, de datos sobre higiene, higiene bucal, si usaban eh, pastas con, con flúor, si hacían colutorios o no, y aquí veis un ejemplo, eh, una bacteria que es gemela, es un, es un género de bacterias que están implicados en periodontitis y en la formación de placa dental, Vemos que su, su nivel va bajando, conforme vas hacia la derecha es gente que se ha cepillado los dientes más veces al día, como media, y vemos que eh, pues esta bacteria se consigue bajar los niveles de, de este microorganismo pues con un número mayor de cepillados, lo que, lo que viene a decir que sí, la, la higiene bucal y el número de cepillados, pues al final va eh, a influir en qué microbioma tengamos en la boca. Siguiente. En la segunda edición nos centramos, además de, de ir a ampliar el rango de edades, no solo adolescentes, sino que fuimos eh, pues ampliamos a todas las edades, también nos centramos en algunos colectivos como, a través de, aso de, aso de asociaciones como jubilados, celíacos, eh, personas con fibrosis quística o personas con síndrome de Down, para a través de ellos también eh, escuchar sus inquietudes sobre, sobre el microbioma oral y también conocer eh, ...si su microbioma oral era diferente a personas sin, sin estas características. Y a la siguiente podemos ver unos resultados generales. Esto no son quesitos, pero es parecido. Es un, es un diagrama de barras en el que cada color indica uno, uno de los géneros más abundantes que encontramos. La barra de más a la derecha sería la población general y las otras barras son poblaciones pues con diferentes circunstancias, ¿no? pues personas con celiaquía, fibrosis quística, etcétera, etcétera. Como veis, eh, en plan general se parecen bastante, todos tienen ese azul más clarito, ese streptococcus, siempre vimos que era, solía ser eh, el género dominante, pero conforme nos vamos a, a los menos abundantes, vemos que existen eh, bastantes diferencias. Como tenemos aquí a Fernando, como representante de, de la Asociación de Fibrosis Quística, que fue una de las asociaciones que nos ayudaron mucho con este proyecto, me voy a centrar un poco en dar dos pinceladas de los resultados que encontramos eh, con fibrosis quística y aquí os señalo que el, la diferencia más aparente fue ese, esa barrita amarilla o color crema claro, que es pseudomonas. Esto es importante para fibrosis quística. La siguiente podéis ver por qué... Es un, un viejo conocido de, de la gente con fibrosis quística porque es un, un colonizador oportunista de las vías respiratorias y puede causar infecciones oportunistas y infecciones crónicas en personas con fibrosis quística. Por lo tanto, vimos que eh, no solo existía en la boca de pacientes con fibrosis quística, sino que además estaba en una abundancia eh, mucho mayor que en personas sin fibrosis quística. En la siguiente podéis ver que no fue solo eh, pseudomonas, como pseudomonas aeruginosa, sino otros patógenos oportunistas como rotia o brebundimonas que también estaban de manera más eh, abundante en, en la boca de pacientes eh, con fibrosis quística. En la siguiente, quiero comentar algo de hongos porque Eli lo ha dicho eh, brevemente, queríamos mirar hongos y fue un una parte bastante dura del proyecto, no son tan fáciles de mirar como las bacterias porque están en abundancia siempre mucho más baja, tienen además sus células tienen paredes muy duras, para extraer el ADN tienes que, que hacerlo de manera un poco especial, pero en, en la segunda edición conseguimos mirarlos mejor y bueno, pues en, en personas con fibrosis quística encontramos que Candida albicans, que es eh, una levadura que comúnmente se encuentra en la boca, era más abundante, en fibrosis quística que en personas sin fibrosis quística. Y, además, eh, Candida albicans también puede ser un colonizador oportunista de vías respiratorias y también puede ser causante de infecciones. Por lo tanto, con, con, en, en concreto, eh, esto nos ha interesado porque pensamos que la boca podría ser un, un reservorio de posibles patógenos colonizadores de las vías respiratorias y que, a lo mejor, Habría que buscar tratamientos o formas de controlar eh, esta, la presencia de estos patógenos en la, en la cavidad bucal para prevenir, a lo mejor, infecciones en las vías respiratorias que serían las más complicadas. No quiero acabar con, con este, estos resultados que digamos son un poco eh, más preocupantes, sino también encontramos otras cosas. Por ejemplo, una buena noticia es que en las personas con fibrosis quística, pues su boca tenía mucho menos, eh, muchas menos bacterias de las que se conoce que están implicadas en periodontitis o en gingivitis. Por lo tanto, se puede eh, predecir que tendrán una, una, una salud bucal mejor que las personas sin, sin fibrosis quística. Y con esto ya eh, son las pinceladas que os quería comentar. Devuelvo la palabra a Carlos. Muchas gracias, Tony, La verdad es que ha sido muy interesante. Ya empiezan a surgir preguntas en las en las redes. Pero como bueno, como dije al principio, no sé si, me, si todos me escuchasteis, pues estas las pasaremos una vez que, que Fernando haya hecho su, su intervención. O Así sea que, Fernando, cuando quieras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, felicitaros eh, por, por la iniciativa, ¿no? Eh, dada las circunstancias que tenemos con el COVID-19, había dos opciones. Dejar de hacer estos cafés científicos, eh, que era una verdadera pena, y habéis de, eh, tomado la segunda opción, que es seguir adelante con ellos, cambiando el formato, que no tiene por qué ser menos interesante, todo lo contrario porque llegará seguramente a muchísima más gente. Enhorabuena y gracias por, por dejarme participar. Yo voy un poco a, a dar la, la imagen más práctica de lo que, o, o concreta de lo que dijo eh, Elisabetta, ¿no? eh, sobre cómo participa la ciudadanía, eh, en este caso una ciudadanía además con una enfermedad crónica como es la, la fibrosis quística. Eh, a nosotros nos llega una, una solicitud a través de la Federación Española de Fibrosis solicitando eh, personas pues, para eh, donar muestras de, de saliva. Entonces nos preguntamos, la primera, la primera pregunta que nos hacemos ¿no? desde cuando recibimos el, ese, ese mail es que, qué es este proyecto y qué sentido tiene eh, bueno, pues participar en él o no. Eh, nosotros estamos muy, muy acostumbrados ya a, a recibir eh, proyectos, a, a colaborar con estos, pero todos muy, muy destinados a tratamientos, a algo que de forma muy inmediata puede, o no, porque para eso son ensayos, eh, mejorar la calidad de vida más, de la forma más inmediata, ¿no? Casi siempre referidos a, a temas pues de medicamentos o técnicas de fisioterapia respiratoria. Entonces recibimos la, la propuesta de participar en un proyecto que en un principio vemos que es para la población general eh, que se está trabajando con, otros, con otras patologías, otros síndromes y que se trata de hacer comparativas. Eh, veíamos que en principio eh, un beneficio, luego ya lo veremos como ha dicho Tony que, que sí que siempre sale algo, eh, no va a ser un efecto inmediato en nuestra eh, calidad de vida. ¿no? Pero decidimos participar, decidimos participar porque, en primer lugar, nos parecía, nos parecía una deslealtad no participar y no colaborar con la ciencia cuando, en general todo el mundo, ¿no? pero cuando personas con una enfermedad crónica, como es la fibrosis o como cualquier otra, pero enfermedad crónica grave, Vive gracias a la ciencia prácticamente, está consiguiendo retos de mejora de calidad de vida, de mejora de supervivencia, gracias a la ciencia sería una deslealtad no colaborar cuando se nos pide esa, esa participación. Y en segundo lugar, porque se requerían personas con fibrosis quística, entonces si no participamos no podría existir eh, ese ensayo. Hablo ah, no, como colectivo en general, no ya como solo como asociación madrileña, porque afortunadamente participaron más asociaciones. Entonces, se decide, se decide participar, nos ponemos en contacto y se eh, eh, contacta ya, pues en este caso nuestro contacto fue, fue Tony eh, nos habla de esta furgoneta que está recorriendo España y decidimos, eh, bueno, eh, en mutuo acuerdo, eh, se, se celebraba, era por abril, la primera mm, toma de contacto que tuvimos físicamente, era por abril donde se celebraba el día nacional nuestro y lo hicimos, intentamos hacerlo coincidir. Ese día preparamos, pues, eh, solicitamos una sala en el Hospital Niño Jesús, donde hay una unidad de fibrosis quística. Estuvimos todo el día dando información y luego ya por la tarde, pues, eh, se recibió eh, a, a los socios, a las personas con, con fibrosis quística que querían participar, donde de hecho también participaron eh, doctores y enfermeros del propio, del propio hospital. Y nada, eh, se estuvo dando una, una charla de en qué consistía, pues como bien ha dicho Tony, en qué consistía el proyecto, eh, para qué servía eh, y eh, cuál iba a ser nuestra, nuestra participación, nuestra colaboración y el porqué de necesitar personas con fibrosis fística, lo mismo que se necesitó de otra enfermedad o de otro síndrome. ¿no? Para hacer esa comparativa de si realmente la... la, la la, micro, la microbiota pues hay eh, grandes diferencias o no se, se da esa charla y se bueno se, en ese momento se toman se tomaron las, las muestras eh, ahí no terminó no terminó la cosa y eh, a partir de ahí bueno pues hay un, un contacto bueno pues tampoco a diario pero según iban so, eh, apareciendo datos a, a, a nivel a nivel personal, eh, perdón, particular, sí que se enviaron todos los, los datos, pero nos faltaba ese algo que se hizo de forma colectiva. ¿no? No, si algo nos gusta, no nos ha gustado siempre de este, de este ensayo, es que, como dije antes, siempre participamos en, en ensayos, pero a nivel muy, muy individual, ¿no? eh, donde pues, te llaman para mm, probar un nuevo medicamento, para probar una nueva técnica. De fisio, bueno, temas de ese tipo que se hacen de carácter individual y, como no puede ser de otra forma, muy, muy confidencial. En este caso, nos pareció un proyecto muy, muy asociativo, ¿no? Porque, aunque las muestras eran eh, particulares, evidentemente, aunque todo era confidencial, eh, lo que es a nivel particular, todas las preguntas que se hicieron y se contestaron eran a nivel particular, pero sí iban a tener muchas cosas en común, porque todas las personas que estaban contestando eran personas con fibrosis Entonces, nos parecía eso, que era un proyecto, eh, un, un estudio en el que se iba a participar de forma colectiva, con lo cual sí que daba una sensación de, de, de comunión, ¿no? de algo, de un proyecto, de un proyecto eh, conjunto de, de todos. Eh, entonces, en ese mismo eh, momento, cuando ya se toman las muestras, eh, ya digo, a, al cabo del tiempo, pues ya eh, se nos llama de que hay, una, hay unas conclusiones previas y eh, aunque ya se habían enviado de forma particular a cada uno, pues se decidió como... como bueno, pues para, para poder trabajarlo y dar, eh, eh, facilitar esa información ¿no? eh, de forma colectiva, pues Buscar otro día para que todas las personas que habían participado, y si querían alguien también que no hubiera participado, porque se abrió todo el mundo, pues asistir para ver esas conclusiones. Esas conclusiones, bueno, son más o menos las que no me voy a extender porque son las que eh, ha estado diciendo Tony, Tony ahora. Y cuando en un principio decía que era algo que en un principio no, va, no nos va a cambiar nuestra calidad. Eh, de vida, y de hecho todavía en principio no tiene por qué hacerlo a priori y esas conclusiones eh, cuando pensamos que igual no nos, no nos da ningún beneficio eh, directo luego después de las conclusiones y aunque las conclusiones hubieran sido totalmente diferentes, vemos que sí ya el mero hecho de participar eh, en un proyecto científico eh, va a ser bueno pero si además se sacan unas conclusiones que no eh, derivan en, en algo muy inmediato en tu salud, pero que te da conocimientos como para poder pensar ciertas estrategias en un futuro. Y como ha dicho Tony, pues donde más nos quedamos es en esa, en esa gran cantidad de, bueno, o, o mayor cantidad de pseudomonas que aparecen las personas de Cofibro no, en nuestro colectivo. De todos era sabido que eso aparecía en el pulmón, que teníamos eh, de sobra para dar y regalar, pero nunca se hubiera sospechado que eh, había tanto, tan, eh, tan, tan, tan gran cantidad en la boca. ¿no? Esto sí que nos hace reflexionar, nos hizo reflexionar como colectivo, pues eh, no ya solo para las personas eh, ya colonizadas, sino eh, para las personas que están eh, en traspla con trasplan ya trasplantadas, ¿no? en el que en un principio sus nuevos pulmones no tienen por qué tener pseudomona, eh, pero sigue, sigue apareciendo en esa boca, porque en, ese, en, ese, en esas muestras también había personas trasplantadas, pues quizás es para prestarle atención, pues para, para tener cuidado ¿no? y para ver qué podemos hacer con, con esto. No so Yo, evidentemente, soy luego en la materia no soy, el, no soy el especialista, no soy el médico, pero sí que puede dar a pensar para ver qué se puede qué estrategias tomar para que eso no pase al tracto inferior del aparato respiratorio. Y yo creo que porque veo lo que igual vamos un poco mal de tiempo, tampoco ten, tenía por qué decir mucho más, decir que como ciudadano, como ciudadanos y en este caso encima como pacientes que eh, le debemos tanto, le debemos tanto a la ciencia, no podríamos negarnos eh, a participar ¿no? en proyectos como, como este o como cualquier otro que se nos presente, porque es la única forma de avanzar, avanzar juntos, eh, y evidentemente sin, sin la parte eh, de la ciudadanía, del paciente, que es el que sabe de, de su propia vida, es el que conoce perfectamente sus hábitos y puede responder a esas preguntas, porque eh, no se puede no se puede avanzar, porque una simple muestra eh, de saliva que todos eh, donamos, pues vale, podrá decir muchas cosas, pero si además se acompañan de esos datos que solamente conoce la persona que aporta, que dona esa, esa muestra, pues no se podría, no se podría avanzar. Y luego algo muy importante también que creo que se, que se ha dicho, y ya de forma genérica, no, no era solo como paciente, sino como eh, ciudadanía, eh, creo que eh, es que deben ir siempre, siempre de la mano, pero desde el principio de un ensayo hasta el final. Eh, la persona desde el momento en el que aporta eh, ese conocimiento a través de las preguntas que se les hace o esas muestras que dona, debe saber primero para qué las dona, por qué, la, eh, y, y todo un proceso eh, pero totalmente claro, eh, entendible, eh, que, que sepa, que, que tenga acceso a cualquier tipo de pregunta y eh, estoy hablando ahora de los, de los consentimientos informados que muchas veces lamentablemente pues no son eh, como, como deberían ser, pero eh, dar, eh, establecer ese consentimiento informado de una forma muy clara, muy concisa, que se sepa perfectamente qué es lo que se está haciendo para lo que se está, se está haciendo y luego que al final eh, el, el donante de esa muestra sepa qué se está haciendo en ella y sobre todo para qué han servido esos esas muestras, ¿no? Eso, esos resultados, eh, ya sean directamente beneficiosos o no para él, o, o, o las conclusiones le, bueno pues le, le, le sean para propias o, o, o no, sean para el colectivo en general. Entonces yo creo que es muy importante esa, esa ir de la mano, ¿no? Este, el, como se titula este café, yo creo que es lo más apropiado, no puede ser, no, la unión hace la fuerza, que creo que deben ir siempre, siempre juntos, porque es que, es que si no, no habría cabida al avance. Y yo por mi parte, bueno, había ahí unas fotos, pero no dejaban de ser ilustrativas, ya se han acompañado otras. Eh, si, no sé si, si se van a, si se pueden poner o no pero ya digo era simplemente para ilustrar era la explicación cuando daba daba a tony esa, esas charlas y eh, aprovechando ya digo el Día nacional de cipsiística pues eh, que es cuando se, se eh, dieron esas se donaron esas muestras y se dio esa charla ahí en la sala de salón de acto del hospital niño jesús bueno era simplemente ilustrar todo lo que lo que hicimos yo, por mi parte, pues eh, encantado de, de participar. No, te devuelvo la conexión, Carlos, como se suele decir. Eh, y nada, eh, no si sé, hay alguna pregunta, pues encantado de, de contestarla. si la sé. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que ha sido una intervención muy, muy interesante y que da mucho material para reflexionar, que quizás es uno de los objetivos principales de, de este café, bueno, de todos los cafés científicos, que, que más que preguntar, también reflexionemos. Eh, ahora, antes de, de dar el paso a, a las preguntas que, que ya nos han llegado a través de, de Twitter, de <coughs> Facebook, yo mm, quería hacer una, una pregunta, aprovechando que, que os tengo aquí a los, a los tres, y es que mm, habéis dado una imagen bastante, bastante completa, creo, de de todo lo que está involucrado en un, en un proyecto de, de ciencia ciudadana, pero supongo que mezclar perfiles tan, tan diferentes también ha de ser, de, ha de ser complicado de, de coordinar y de, y de gestionar. Si tuvierais que decir un área de mejora de, desde vuestro, digamos, rango de acción, ¿cuál sería para poder hacer, digamos, un proyecto de investigación basado en un ciudadana más, más eficaz o, o que funcione mejor? No sé, Eli, tú, por ejemplo. Un área de mejora, yo creo que, que trabajamos sí, o... muchísimo... La, la sí, comunicación sí, sí. para mí es, clave, es es lo que yo me, me dedico. Eh, como dice eh, Fernando, eh, un consentimiento cada vez más claro es fundamental, la, la transparencia es parte de, del proceso y de la ética. Y nosotros aprendimos mucho, por ejemplo, entre la primera y la segunda edición, porque había preguntas que nos parecían muy claras para hacer y, y gracias a la aportación ciudadana al principio de la segunda edición cambiamos la pregunta era la misma, pero la formulamos de otra, de otra manera porque realmente no es lo mismo conocer el tema y hacer tú las preguntas que alguien que la reciba y no sabe del tema que entienda esa pregunta. Entonces, realmente colaborar con perfiles diferentes es, es, es complejo, para mí es muy enriquecedor eh, y creo que la unión hace la fuerza justamente porque somos perfiles diferentes. En el momento en que nosotros teníamos las preguntas básicas a mí me parecía poco lógico tener las mismas preguntas para una persona que no tenía fibrosiquística y una que sí. Me parecía que se debieran añadir unas preguntas extras que fueran de interés particular de esas personas. Y por eso me reuní, en ese caso, al, al estar en Barcelona con la, con la Asociación Fibrosiquística de Cataluña, y con ellos elaboramos, o ellos me sugirieron, 10 preguntas extras que incorporamos en el cuestionario, eh, forma, formalizada con, con sus palabras, y que era realmente de interés de esas personas. Entonces, en lo que a mí me concierne, comunicación clara, transformada, en colaboración con, con la ciudadanía, eh, durante todo el proceso hay un, gap, hay un intervalo muy grande entre el momento de dar, de dar la muestra, de la recogida de datos, y los primeros resultados. Pasó año y medio, porque, porque pasaron muchas cosas en medio, y porque la ciencia es lenta en investigar. Entonces, en ese, en ese espacio de tiempo eh, lo, lo rellené, e informando paso a paso a través de la web y de las redes sociales de todo lo que estaba ocurriendo con las muestras, para que la gente no se pensara que, se, que los habíamos abandonado y nos habíamos olvidado de ellos. Era posible seguir paso a paso el proyecto y conocer los, los científicos y los técnicos de laboratorio que estaban trabajando con las muestras. Eh, para realmente sentirse parte de un equipo y, y no abandonados o sea para mí, eh, trabajar la comunicación y hacerla durante todo el proceso es el es área que siempre hay que mejorar, innovar, para llegar a cuantas más personas Perfecto y Tony, tú como, como científico eh, ¿qué dificultades has encontrado? Digamos, pues, supongo que para ti sería un, habrá sido un reto ¿no? salir del, del laboratorio de una manera tan, tan amplia Sí, eh, para mí ha sido... Yo siempre había tenido interés en cosas de comunicar la ciencia, etcétera, etcétera, pero es muy diferente escribir un artículo pensando en que lo va a leer más gente que el salir, digamos, a, a la calle y hablar directamente con la gente. Eh, bueno, es, es otro tipo de, de, de comunicación la que necesitas y no es fácil para nosotros hablar de algo que conocemos a lo mejor también y que usamos a veces una terminología que para nosotros tiene mucho sentido, pero para, para las personas eh, que no son científicas pues no, eh, eso hay que hacer un esfuerzo continuo. Yo prefiero dar mil veces una charla en un congreso delante de 50 premios nobles que en un, en un instituto a chavales de 13 años, porque es mucho más difícil y, y las preguntas que te van a hacer son mucho más difíciles y para mí eso ha sido una experiencia, he aprendido muchísimo, muchísimo de eso y, y creo que los científicos y las científicas tendríamos que hacerlo más, porque eh, te das cuenta mmm, también ¿no? de que tienes que, que buscar la manera de cerrar lo que tú estás haciendo, tú estás interesado a lo mejor en unos detalles eh, que para ti son muy importantes y al final a veces te alejas de, de, de, de, de lo que a lo mejor la sociedad necesita de, de los científicos y está bien saberlo no es que haya que hacer todo lo que lo que te vayan a decir oye pues quiero que hagáis esto pero sí hay que ser conscientes de, de cómo vive la sociedad este proceso científico y, y bueno otra de las cosas que aprendí es que eh, la sociedad en general no está muy bien informada de, de cómo funciona la ciencia la ciencia les llega a ellos de una manera como que es alguien que tiene una idea genial, es una persona que descubre una molécula milagrosa y de repente cura el cáncer. Eh, cuando la ciencia es más picar piedra, un trabajo de muchísima gente eh, y que las cosas, como ha dicho Eli, van más lentas de lo que, de lo que uno quisiera y te encuentras con problemas que, que no habías podido predecir eh, desde el principio. Y pienso que... Bueno, que esto es, esto es importante, que, que los ciudadanos vivan esto en primera persona y creo que después de este proyecto, pues la, las personas que han participado, pues conocen, conocen un poco mejor cómo funciona un proyecto de investigación. Perfecto. Y por tu parte, Fernando, ¿has sentido, digamos, este esfuerzo de la comunicación o crees que todavía hay margen de, de mejora para que la sinergia entre... comunidad científica y ciudadanía sea más, más potente. Margen de mejora siempre hay, siempre, porque si, si llegamos ya al culmen, pues habría poco que aburrido, ¿no? Habría, no habría nada, nada que hacer. Sí que es cierto que en este proyecto en concreto ha habido muchísima, muchísima comunicación, pero yo incido en, en lo que tú dices, ¿no? Eh, es donde, es donde hay que incidir, porque el científico pues hace su labor como, y, y muy bien, y el ciudadano también hace la suya, que es aportar sus muestras y aportar su conocimiento. Pero en ese intervalo, que también ha dicho Toni, que es muy largo, o creo que ha sido, efectivamente se puede generar un vacío que no sabemos qué, qué es lo que está pasando. Y en algunos casos, pues igual tampoco le puede importar tanto al ciudadano, pero en este caso, como son proyectos atractivos en los que, eh, de lo que se trata es de dar conclusiones de, de, de, de, de todo lo que está pasando, por, por concretar, en este caso, en tu boca, no con, con los bichos que pueda haber, pues claro que puede estar muy muy interesado tal y con, qué es lo que está pasando entre, ese, entre, entre medio de esos dos procesos de principio y fin. Siempre entre interrogantes, no porque nunca se termina, la nunca, sí, ver, sí. nunca se termina. Entonces, sí, el proyecto de comunicación y sobre todo también a la hora de... Lo, estoy muy, muy, muy de acuerdo en lo que ha dicho Elisabetta, ¿no? con el tema de las preguntas. Eh, hay que saber muy qué es lo que se quiere conseguir, pero no todo el mundo tiene la misma capacidad. No sé, no todo el mundo utiliza el mismo registro. Entonces, es, eh, la mejor cualidad es hacer las mismas preguntas cambiando los registros. ¿no? Eh, con registro me refiero a la forma, a la tipología del lenguaje y porque no, todo, no, son, no sois científicos hablando para científicos. Habrá gente que sí lo sepa, pero habrá gente que, que no y tiene todo el derecho el mundo a saberlo, ¿no? Porque para eso se presenta. Toda la comunicación fundamental. Por supuesto. La verdad es que, bueno, tendría muchas más preguntas que, que haceros, pero bueno, como decía, esto es un... Queremos que sea un debate bidireccional, con lo cual eh, voy a dar a paso a Marta porque tenemos preguntas que vuestras. Hacer una pequeña puntualización: que es que, bueno, como empezamos un pelín tarde y hemos tenido pues estos problemas con el audio, pues vamos a, a alargar un poquito el café. En teoría deberíamos acabar a media, pero lo vamos a alargar hasta menos 20. Bueno, Marta, cuando quieras. Eh, tenemos por ahí. Gracias, Carlos. Hola de nuevo. Pues muy interesantes las intervenciones de, de todos los expertos y um, así es, estamos recibiendo bastantes comentarios y reflexiones muy interesantes. No sé si no nos dará tiempo a responderlas todas. Hay de todo tipo Vamos y para lo, los tres. Lo mejor que podamos. Genial. Venga, empezaremos con la primera pregunta que nos llega desde YouTube eh, de Elena Cabello Lleves y es, es para Tony. La pregunta dice así. Eh, tengo entendido y he comprobado que la limpieza bucal diaria con cepillo de dientes y pasta de dientes que, evita que se forme placa dental y favorece una microbiota sana. Sin embargo, vi en varios estudios que el uso de flúor podría favorecer la aparición de una microbiota más patogénica, entre comillas, y podría llegar a ser... No lo he visto al final. Contra, contraproducente, ¿no? Contraproducente. no contraproducente. sí. Bueno, pues eh, efectivamente... Nosotros, eh, entre algunas de las preguntas que, que hemos hecho en esta segunda edición, además del número de cepillados, que como os he enseñado un, un, un mensaje, sí que, sí que tiene un efecto en algunas bacterias, en este caso elimina una que, que, que puede ser problemática, eh, también pregunta, hacíamos preguntas eh, sobre el uso de pastas con flúor o sin flúor y también sobre el uso de enjuagues bucales. Eh, una de las cosas que quisiera decir aquí es que el cepillado de por sí tiene un efecto eh, físico, que es independientemente de que uses pasta o no, que es el de eliminar la placa dental. Eso es positivo porque si dejamos que la placa eh, se vaya generando, pues se va afianzando, eh, crecen comunidades anaeróbicas ahí y, y empieza a ser problemático. O sea que ese cepillado... Eh, aunque sea sin pasta, es beneficioso y así eh, lo corrobora todo el mundo. Respecto a qué tipo de pasta, qué tipo de productos lleva la pasta, algunas que tienen algunos antibióticos, eh, si se hacen enjuague bucal, hay pocos estudios hechos de manera sistemática y que lleguen a ser eh, concluyentes. Nosotros, una de las preguntas que teníamos, por ejemplo, el, el uso de, de colutorios para enjuague bucal, nos encontramos que a los, las personas que declaraban que lo usaban, ...tenían eh, más cantidad de algunos géneros que son patogénicos, eh, como puede ser treponema o algo así. De momento que existe esa correlación similar a la, que tú, a la que tú has indicado. Sin embargo, nosotros pensamos que no podíamos concluir de esa correlación... ...que fuese el resultado de ese uso del colutorio, porque podría ser que las personas... ...que tengan ya esos problemas en las encías, sean las que usen más esos colutorios. Por lo tanto, de una correlación es muy difícil establecer una causa y un efecto. Eh, por lo tanto, hacen falta estudios eh, muy bien controlados eh, para poder sacar esas conclusiones. Y que yo sepa, el tema del flúor, eh, hay muchos estudios que dicen conclusiones diferentes y yo, personalmente, no, no, no creo que se haya cerrado el tema ahí. Eh, creo que nos ha llegado otra pregunta por YouTube de Marti Juanola. Aparte de bacterias y hongos, ¿habéis encontrado otro tipo de, microorga de microorganismos? Bueno, pues esto creo que me, me toca a mí. No los hemos visto porque no los hemos buscado, eh, porque en vez de mirar todo el ADN, o sea, todo el material genético que te, había en la muestra, lo que hacíamos era buscar unas regiones concretas y buscábamos para bacterias y buscábamos para hongos, pero no buscábamos para otros organismos como protozoos, que seguro que también existen y, y se han descrito en otros estudios, pero el nuestro en concreto no, no los mirábamos. Perfecto. Eh, Una más, Marta. Sí, creo que tenemos, tenemos bastantes, estoy tenemos, tenemos seleccionando. Varias. Ah, tenemos genial. varias, sí, pues nada, sí. Ya te, y de... ya te damos paso a ti sí, y, y ahora... yo me, me puedo tomar cinco minutos de descanso. Genial, me encargo. La siguiente es de Marta Vila Cejudo y es para Elisabetta. Eh, Nos has dicho que la ciencia ciudadana, ciudadana eh, es un proceso de aprendizaje a nivel personal. ¿Qué crees que ha sido lo mejor de este proyecto y lo más complejo? Eh, lo mejor de tu sí, momento sí, sí. ha sido que, no, es que ha sido un experimento en sí. La verdad, aparte del experimento científico, ha habido un experimento social súper interesante. Eh, para mí ha sido muy enriquecedor, como he dicho antes, eh, contactar con tantas personas. Eh, eh, diferente, eh, encontrar ese entusiasmo por todas partes, por querer colaborar. Y encontrar la manera de que las personas colaborasen de forma diferente. Porque para mí no era, insisto, solo donar saliva, sino era da, donar un, un montón de ideas. Eh, por un lado, hacer que la ciudadanía se sintiera partícipe. Por otro lado, que los científicos se abrieran más, a, que estuvieran más a, abiertos a, a recibir inputs que, que eran inesperados en un en principio. ¿no? Y luego. Lo más bonito ha sido cómo ha ido evolucionando y cómo hemos conseguido trasladar estos resultados a un juego que, aún, que así puede, puede ir más allá eh, y, y tener tantos portavoces y tanta gente que nos escribe, que, que le encanta, que ha aprendido mucho de diferentes edades y saber que no se ha quedado en, en una publicación científica, sino que realmente a partir de aquí mucha más gente conoce... Eh, Conoce ese tema, a mucha más gente le queda claro que, que somos más bacterias que personas, casi, que células humanas, eh, y que este proyecto ha, ha, ha generado eh, bueno, nuevos proyectos que se están, ¿no? por lo que sé, escribiendo en conjunto con, con, con las asociaciones de, de pacientes, y creo que con fibrosiquística, ya lo comentará Fernando, eh, y ha generado pues, nuevo interés y, y nuevas expectativas de, de científico de... de Trabajar en proyectos de ese tipo, o sea, abriéndose la ciudadanía eh, y, y a, llegando a alcances que hubieran, serían impensables con, con los recursos solo de la ciencia. Lo más difícil, lo mismo, en el sentido que ha sido lo más bonito y también lo más difícil para mí. Yo llegué en enero en, en, enero en el CRG y a, a principios de enero, y a, a finales empezaba el tour y tenía que organizar 60 eventos en un mes. Y... Acababa de aterrizar, pero fue brutal ver, eh, ver cómo, cómo respon, respondieron todos los contactos a los que pude contactar y, to, y toda la gente que se pudimos alcanzar con el apoyo de, de Fundación La Caixa, con el, con el apoyo, de obviamente, de todas las personas que conocían en el CRG y, y, y hasta dónde hemos llegado con la dificultad de que se tenía que montar esto en, en un tiempo límite. ¿no? Y de hecho, eso implicó que también cosas que se quedaron en medio, las, las hicimos después por poder atender a la gran demanda de ciudadanía que, que nos pedía participar en, en el estudio. Recogimos más muestras de las que nos imaginamos en un primer momento. O sea, eso para por mi parte. Genial. ¿Qué tenemos por ahí, Marta? A ver, pues seguimos eh, con preguntas. Y la siguiente eh, viene de YouTube también, de Joan Josep Martín Cabret. Y dice, pregunta eh, sobre la fibrosis quística y dice, pregunta que si el aumento de las pseudomonas es causa de las infecciones pulmonares o consecuencia de estas. Bueno, pues aquí reiteraría lo que he dicho antes, de que de una, en este estudio vemos correlaciones y de una correlación no podemos saber si hay causa-efecto. Lo que vemos, además, solo tenemos muestras de la boca, no tenemos de los mismos pacientes... Muestras también de, de lavados pulmonares, que sería interesante. En nuestro estudio no podemos ver eso. En otros estudios eh, sí que han visto que eh, bacterias colonizadoras de, de los pulmones son a lo mejor la misma cepa que se encuentra en la boca, con lo cual se podría inferir que ha habido una, una transferencia de de bacterias de la boca a, hacia las vías respiratorias bajas. La boca es, es, un, es un lugar de entrada para las vías del de aparato digestivo y, y de las vías respiratorias, o sea que es lógico pensar que puede ser una fuente eh, de contaminación, pero en nuestro análisis solo vemos que están aumentadas no sabemos si esas personas tienen infecciones en los pulmones o no las tienen, ni tenemos muestras de sus pulmones. Ahora estamos, y también en colaboración con la, con la Federación de Fibrosis Quística, intentando hacer estudios eh, que, que vayan más allá para intentar seguir esa pista eh, de si el link que hemos encontrado nosotros puede ser eh, importante para prevenir infecciones. Gracias Tony. Perfecto. Creo que Carlos ahora tiene una pregunta. Sí, bueno, creo que un poquito ya bueno, ya hemos hablado de esto, pero bueno, creo que es, que es importante digamos, hacer especial hincapié. Digamos que, bueno, una vez que, que ya ha acabado este proyecto, eh, Fernando, tú te quedas, por ejemplo, con, con ganas de, de repetir. Y si te tuvieras que dar con una sola cosa, de todo lo que os ha aportado Saca la Lengua, participar en un proyecto de Ciudadana, ¿cuál sería? Pues el conocimiento. El conocimiento te da de algo que, que eh, no, no pensabas que ibas a adquirir y además es algo... En primer lugar fueron cosas... Mmm chula, perdón por la expresión, muy bueno, bonitas, eh, el saber que tampoco somos tan diferentes a la población en general, eh, porque siempre nos pensamos que podía, eh, cuando nos presentamos, que, que nos iba a salir de todo, ¿no? Y, sin embargo, pues no ha sido mucho más eh, diferente, salvo la excepción de la Seudomonas, nuestra, nuestra gran conocida amiga enemiga, ¿no? Y co como nuevo eh, y como importante me quedo con ese, con ese conocimiento y con esas observaciones y con esas conclusiones que, como dije en mi, en mi exposición, que pensábamos que era un proyecto que era básicamente eh, un proyecto de diagnóstico, de, de, de, de, de definición, de, de, de, de, de situación, no, no que vaya a ser algo clínico para nosotros, pues sí que se pueden sacar conclusiones a medio largo plazo, más posiblemente más a largo plazo, como sobre todo esto de la y con el trabajo que se, se está haciendo ahora, no la, la posible correlación de, de la en la boca con, con el pulmón. pues Es que es algo, pues, un conocimiento que antes no se tenía y que ahora sí. Y muchas ganas de volver a hacer otra cosa. <risa> muchas gracias, Laura. Perfecto. Me dice, me dice Ana que hemos recibido un, un mensaje que no podemos mostrar por pantalla, pero de, de Anik, que fue la, la primera digamos coordinadora de, de este proyecto de Saca la Lengua. Entonces, Marta, si nos lo quieres comentar, creo que sería una buena manera de, de cerrar este café. Eh, sí, Carlos, creo que sí, que es un buen colofón final. Bueno, pues Anik nos dice que es la primera vez que asiste a un café científico Mientras prepara la cena desde su cocina en California. Así que, a Nick, un beso muy fuerte desde aquí. Y nada. Sin ella. Un, un buen este final de las preguntas. Es imposible. He de decir que esto no estaba preparado. Ha salido, ha salido así. <risa> o sea, mi, si, si lo hubiésemos querido hacer por guión, no nos habría quedado tan, un cierre, digamos, tan, tan redondo. Pues eh, siento tener que, que cortar. Yo me quedaría aquí una hora más. Total, no sé. Bueno, horas, pero ahora ya se puede salir de la calle, o sea que <risa> quizás <risa> sí que sea <risa> el un paseo, pero A tampoco ver. quiero extender demasiado. Entonces, pues eh, yo creo que es un, un buen momento para, para cerrar. Y como siempre, pues eh, la verdad es que para mí estos cafés científicos eh, son una fuente continua de, de aprendizaje que decía Fernando, eh, a generar conocimiento, aprendizaje, para mí estos cafés científicos lo, lo son, eh, son muy enriquecedores y quizás, la verdad, es difícil siempre elegir dos, dos ideas, así que, bueno, en este caso, quizás las, la más interesante, es, la más bonita, es que, bueno, lo que decía Fernando, de que para que la ciencia avance, es muy importante que, que avancemos todos juntos, de la mano, tanto la comunidad científica como la, como la ciudadanía, porque es verdad lo que dice, o sea, sin, sin ellos, sin la ciudadanía, muchas de las eh, digamos, investigaciones en el ámbito biomédico no podrían ser llevadas a cabo porque hacen falta las, las muestras. Y es de justicia que ya que dais las muestras de manera desinteresada. Quizás después en el futuro, eh, en algunos proyectos, del lugar a tratamientos, pero como tú decías, o sea, hay otros eh, proyectos que simplemente son para, para generar conocimiento. Entonces, Creo que es de, que de justicia que tengáis esta, digamos, esta implicación y esta posibilidad de recibir información durante todo el proceso. Y después ya desde un, desde un punto de vista un poquito egoísta, es que bueno, Tony me ha, me ha dejado bastante más tranquilo cuando nos ha dicho que tenemos entre dos y tres kilos de de microorganismos en su interior, porque yo lo que pensaba es que tenía un poquito de, de barriga cervecera, que a lo mejor debería de tomar menos, pero bueno, ahora si son los microorganismos, pues quizá me lo pueda tomar con un poquito más de, más de calma. Pues esto ha, sido, esto ha sido todo, ha sido un, un auténtico placer estar aquí en compañía de, de vosotros, de la gente que nos habéis seguido por las redes sociales, de mi microbiota, que no sabía que era tan abundante, por lo cual creo que nunca más me voy a sentir solo, y quiero daros las gracias a los, a los tres por haber estado aquí. Eh, a Marta, por haber estado gestionando las, las preguntas, que no, no ha sido fácil. Eh, a tony por hacer que todo esto fuera posible entre, entre bambalinas. Y nada más, deciros que este es el primer café científico del año, el primer, primer café científico que hacemos 100% online. Esperamos volver después del verano, o sea, después del verano volveremos, pero esperamos poder volver a nuestro formato, digamos, más tradicional, que es, aunque digamos por streaming, poder estar también en, en contacto directo con vosotros, a ver si COVID-19 nos, nos lo permite. Y, y espero que los que nos ha decidido en de vuestra casa hayan disfrutado de un poco de divulgación, comunicación científica, de un tema diferente a, a COVID-19, que quizá es donde está ahora, digamos, toda la, todo el debate científico. Pues nada más si nos seguís en nuestras redes sociales o si estáis en nuestra lista de difusión, pues allí podréis saber cuándo se el café científico, cuál es la temática y dónde será. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.